Hola, hola. hola ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Analía. Analía, eh, te quiero hacer unas preguntas que espero ayuden a las personas que la ven. Bueno, ¿tu historia? Un... La primera pregunta es: ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Eh, el nacimiento de mis hijos. ¿Y cuántos hijos son? Tres. ¿Tres hijos? Tres. Qué bueno. De 31. De 29 y de 21. Igual te ves súper joven tú, ¿ah? Súper <risa> joven. Parece, pero no es así. Súper joven. No, no. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el momento más triste de tu vida? El, la muerte de mi padre. Estaba embarazada de mi hija la mayor. Mi padre era una persona extraordinaria. Eh, no igual mi madre. Mi padre era lo más para mí. estaba tan contento, tan feliz de que yo estaba creando un hijo, mi primer hijo. Este, y yo, se murió cuando yo estaba embarazada de seis meses. Eso fue terrible, porque lo tomé como que Dios me, me mandó un hijo para sacarlo, porque me sacaba mi padre. O como que su espíritu pasó algo. No sé. Algo. Digo, Dios, me mandaste un hijo porque me ibas a sacar. Ahí a veces como, triste. o sea, como tú también, he visto esa situación. Es como que hay un principio en el universo de compensación. Algo sale, pero entra otro. Exactamente. Algo así. Yo lo tomé por ese lado. Yo lo tomé por ese lado. Creo en Dios. Siempre Dios está conmigo, me acompaña en todo. No soy de ir a la iglesia, pero yo hablo todos los días con Dios. La conexión con el amor infinito. No voy a la iglesia, te repito eh, Sé ir cuando estoy muy, muy, muy mal Estoy sobrepasada, entonces voy Pero si no, mi conexión con Dios está... Directa Directa, yo hablo con Él Miran que soy loca, puede ser Pero yo, tanto No, porque con Dios no hay que hablar para pedir Nada más Yo le agradezco, tanto le pido como le que le agradezco Analía, ¿no? gracias por esas contestaciones. No, no, por La siguiente pregunta es: ¿Quién entonces eh, influyó en mayor manera tu vida? Yo. ¿Tu papá? Perfecto. ¿Y alguna A persona? Mi padre. Tu papá. Mi padre. ¿Influyó tu vida en sí. lo que tú eres ahora? Sí, totalmente. ¿En qué, sí. ¿en qué sentido? y ganar la plata, yo de trabajé de chica cuando terminé el colegio y en casa no alcanzaba la plata. Yo trabajaba y aportaba en mi casa para ayudar. No me da vergüenza decirlo, hoy en día los chicos no ayudan a los padres. Es muy difícil, es raro, eh, pero yo sí, yo trabajaba y, y ayudaba a mi padre porque mi padre no, no, no alcanzaba para vivir. ¿Cómo se llama tu papá? Qué bendición, no Guillermo. Obvio. Oye Analia, ahora en este momento de tu vida, ¿cuál es tu mayor miedo? Eh, el mayor miedo mío es siempre de que le pase algo a mis hijos. Vivimos en un país eh, que está extremadamente violento, está viviendo muy mal, muy mal. Mucha violencia te mata por un celular por un par de zapatillas para sacarte la ropa la moto cualquier cosa mucha delincuencia mucha violencia está terrible terrible nosotros andamos en moto mis hijos tienen motos yo ando en moto y yo llego temprano de trabajo llego a las 8 y yo guardo la moto y no la saco más hasta el otro día mis hijos andan a la noche en moto motos por día se, se roban, no sé, la cantidad. Ah. ¿Eh? ¿Y en qué parte de Argentina? El Mar de Plata, una ciudad muy quita, hermosa, muy linda. Bien. y aparte de ese miedo relacionado a tus hijos, ¿tú miedo a alguna inseguridad interior que tengas ahora en esta época de tu vida? Eh... Posiblemente no tienes, y eso también no, es bueno. no tengo. Siempre tuve miedo que me pasara algo de la casa. Siempre trabajé para mis hijos, para mantener mi hogar y siempre le pedía a Dios que me dé salud y fuerza para poder trabajar y poder mantener mi casa. seguir y mi Hoy en día son grandes. Trabajan, estudian. ¿Entendés? Entonces si, si hoy ya me pasara algo, sé que ellos están bien encaminados. ¡Qué bendición! No. ¡Qué felicidad! ¿Entendés? Entonces es como que hoy en día lo que quiero es dedicarme un poquito a mí, sí. tener, ser un poquito feliz y tener un poquito de paz, de tranquilidad. Nada más. No, no, no hablo. Yo no, de plata, eso no me interesa. Sí sirve, obviamente, porque tenés que vivir. Pero si te acá la plata para comer, vivir, listo. Seguir adelante. Obvio, entonces estoy cansada. Yo tengo 58 años. Pero te ves demasiado joven. 58, me faltan dos años para jubilarme. Está bien. Entonces eh, yo ponerle, este es un lugar que me vendría a vivir. Que acá, siguen diciendo malos comentarios, que nada que ver, nada que ver, <risa> porque yo he salido sola, anoche vine sola a la playa. A las 2 de la mañana me caminé toda la playa, me caminé todas las calles sola. Antes de ayer volví al hotel donde estoy a las 4 de la mañana caminando sola. No hay inseguridad, no hay violencia, no hay robos, no, no hay nada. O sea, todo lo que se habla, no existe. Y vine con miedo, no, cómo vas a ir ahí, que hay qué esto, que hay el otro. Nada que ver, nada que ver, nada. Mi país es peligroso Mi país No esto, esto es el paraíso Montañitas es el paraíso Veo hasta los perros Estos perros, mirale las caras Están desestresados Miro los... en otra mentalidad que no es hablan de lo que no saben realmente porque pasó lo de las argentinas fue tristísimo fue horrible ya está ya pasó la ciudad pagó por eso porque pagó como dos entonces, años pagó me han contado ¿entendés? Eh, entonces yo creo que la comuna se se une para cualquier cosa. Cualquier cosa que sucede, está la comuna ahí todos unidos. Entonces, eso ha hecho que acá se limpie. Es una limpieza en esta ciudad. Me gusta tu, la perspectiva y lo bien informada que estás. Estás ¿Entendés? ahí, en, en la actualizada totalmente. Pero es que lo estoy viviendo. Hace 14 días que estoy acá. Creo que eres Entonces, muy observadora. Bien, pero por supuesto, ¿cómo no voy a ser observadora? Soy observadora para todas. ¿Eh? Y acá la gente linda, todos se atienden con una amabilidad, todos cordiales, serviciales. Me pregunto una chica, ¿no sabés un local así, así? Desde el local que estoy, de, de, del restaurante que vamos, todos, ¿me entendés? O sea, que no es por cultura porque el que menos tiene, el que más tiene, no. Acá Igual. es todo para Todo para Eso es verdad. ¿Qué es lo que vale? Si vos estás viviendo no en el vida, lo tenés que entender bien. Y en mi ciudad... Oye Analia, ¿tienes algún mensaje que quisieras compartir a la gente que te está viendo? Eh, hay que vivir en armonía, con paz. Buscar la armonía y la paz. Yo creo que es lo principal, la armonía y la paz. La, no la plata, ¿eh? la plata Pero no hay... hace la felicidad. ¿No hace la armonía? No hace ni la, armonía, ni la paz Ni la paz. ¿Cómo se la hace? Viviendo acá <risa> Viviendo acá Yo desde el año pasado que Estoy pensando ya en Irme En Irme de allá no, no puedo vivir en un lugar con tanta violencia Preocupada porque venga a tu hijo porque te llámame cuando llegue, ay oh, mamá soy grande, sí no, soy grande, pero viste, no sé si llegaste o no llegaste y no se puede mirar, no sé el que viene, si abre la puerta, si me va a robar, si me va a pegar un tiro, cuando abro el portón, no sé, ¿me entendés, porque así se vive allá, entonces no, nosotros, si vengo cansada de vivir, de trabajar y de trabajar, de trabajar, no, no. a esta altura de mi vida, quiero paz y tranquilidad. Estoy pensando En buscar algo Un lugar Estoy buscando un lugar Para dar qué hacer gusto. Espero que lo encuentres pronto Y que seas para siempre feliz sí, sí. Y tus hijos también Y que donde tú llegues A ellos también les guste Obvio. Y a lo mejor Hasta se pasen para acá Obvio para Mi hijo Tiene un buen trabajo Él es programador analista del sistema y se recibió de licenciado en sistema. Allá da clases en distintas facultades. Está excelentemente bien, gana. Sin embargo, a fin de año se va a Europa. Para, para Italia, para España, quiere ver si consigue trabajo. Y no porque no gane, porque vos fijate que gana muy bien. Pero no puede vivir mirando así a ver quién viene atrás. Ah. ¿Entendés? O sea, él sí. también siente lo que tú no, sientes. Sí. sí, sí es consciente sí. de la situación. Totalmente. El otro día salimos de casa y yo cuando una camioneta paraba y la golpearon a dos viejitas, la tiraron al piso para sacarle la cartera. A las 8 de la noche lo vio él. ¿Entendés? No, no, no se puede te cuento una pequeña de lo que pasa en el día entonces se va a ir en diciembre y en el diciembre se va a Europa se tiene sacado los pasajes todo. se va con su novia van a ver si van a tratar de conocer primero un poco y, si, y después quieren ir para el lado de España para ver si consiguen trabajo si consiguen trabajo ¿qué quieren quedar me dice, ma, vos qué decís te parece bien que tenés toda la edad ideal para ir y probar. Si no consigue trabajo, vuelve en abril, que sabe que empiezan las clases. Y que, sí, que tiene trabajo. O sea, te das cuenta que la plata no importa, porque él gana muy bien. La cosa es vivir. sin embargo se va. Vivir, a vivir. Porque no se puede vivir. Te entiendo. Eso Paz te da la y pauta y de, que, de que la plata no importa. Paz y armonía. Paz y armonía es fundamental. Anali, gracias, homólogo, por tu tiempo y tu, tu energía. Bendiciones, homólogo. Gracias. Chao. Chao, un gusto. Bendiciones. Chao.